Bueno, aquí estamos con la respuesta perdida, en el barrio de Once, junto a Iván y a Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Marcos Porrini lo conocen, a Iván, ahora lo presentamos, es eh, productor y forma parte del elenco de, de Nada, la, la compañía de, de teatro de Marcos. Bueno, ¿y por qué estamos en el Once y en la estación de Once? Porque... Eh, Marcos es el barrio de Marcos y es un barrio muy inspirador para muchas de sus obras, así que vamos a ver lo que nos explica él al respecto. Yo propuse a Aníbal venir a Once. Estamos en la estación de trenes, como podrán observar. Es un lugar muy bullicioso. Esta es una música característica de, las, de los negocios de Once, reggaetón, este tipo de música. Entonces. A mí siempre me interesó cómo extraer mística, extraer poesía, extraer iluminación de esta zona tan, tan turbulenta, tan extraña y tan graciosa también. Eh, y vamos a ir a unas casas de iluminación a, verse, a averiguar precios sobre unas cosas y... Y vamos a, a tomar eso como una metáfora para la búsqueda de la iluminación espiritual, intelectual, filosófica, poética en el 11 Nos va a acompañar el Aleph de Jorge Luis Borges. Arquitectura del Cielo de Manuel Swedenborg. Para andar por encima del mundo de Marcos Corrini. Y en compañía de Antonina Artaud de Jacques Prevel. Bueno, como verán, bastante material, densidad intelectual y artística. Ahí estamos todos este, buscando el mejor foco y con el audio no sé cómo vamos a andar, pero bueno, lo importante es que eh, es la espontaneidad eh, y, y nada, eso, las ganas de hacer cosas. Escúchame, Iván, dígame Iván. cómo decide alguien ser actor. ¿Cómo decide uno, una persona ser actor? Vos, oh, tu caso, obviamente. ¿O qué lo mueve, qué lo moviliza? No es mi caso en particular. Ha empujado por las circunstancias? Es impulsado por las circunstancias también y por el entorno que lo rodea. Eh... Puede ser también para, para poder darle algo de la alegría o no al público, para decir, bueno, la persona... Obviamente que todo lo que uno exterioriza es porque está dentro de, de sí mismo, pero puede ser también por el hecho de, de decir, bueno, quiero representar mi vida de tal manera y bueno, y ahí pues de esta forma poder plasmarlo y obviamente explotar todo lo que uno sabe o lo que uno... Toma conocimiento al estudiar y al aprender algo que es actuación, obviamente. Cuando uno actúa, encarna un personaje, puede llegar a, a quedar impregnado de ese personaje y después llevarlo a su vida. Puede quedar y pasa con los actores de Hollywood, de cómo es de Europa, que lo actúan tanto que ya le queda encarnado ya de por sí en, en la piel, si se quiere. ¿Cuál es el plan, Marcos? El plan es eh, ir hacia las tiendas de iluminación que están en la calle Sarmiento, más o menos a 2.400, 2.300, vamos a averiguar algunos precios y durante el trayecto intentaremos que la cámara registre eh, ciertos elementos poéticos, Lindos, misteriosos, bizarros De once Para ir entendiendo la poética Porque está un tanto menospreciado Y la gente piensa que acá se viene solo a la fuerza Para comprar cosas baratas O por los medios de transporte Y no se imaginan que acá hay un mundo Acá hay un mensaje Y ese mensaje queremos que se transmita Por la imagen y por la palabra Además me había dicho que hay, hay varios... Eh, poetas, y escritores, incluso cineastas eh, nacidos acá en ONCE así que contame un poquito eso. Sí, el, el que me viene a la mente es Leopoldo Marechal que al menos durante los últimos años de su vida vivía con su esposa sobre la avenida Rivadavia eh, acá en la zona del ONCE muy cerca de mi casa y Leopoldo Marechal es, es una figura muy importante y que también me ha inspirado así que Tomo esa, esa, esa energía, esa corriente de ver la locura, lo pintoresco y en eso meter eh, el espíritu. Qué difícil que es producir algo. ¿Te diste cuenta? Ni Sí, porque hay que combinar utilidad con... Ahí tienen algo azul. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos buscando una esfera azul. Esfera azul. Por ejemplo, queda azul. ¿Queda queda queda Pero, azul queda azul. Sí, sí, sí, sí. Ah. cosas que son o que son como anti-inspiración anti eh, Alguna vez leí un libro en el cual unas personas que meditaban Un maestro le decía, eran de acá de Buenos Aires El maestro le decía al, al aprendiz Que fuera a la estación de tren de Constitución a meditar Porque si podía meditar ahí podía superar cualquier obstáculo entonces, estos lugares de, de guapos, recios, son para fortalecer más las aptitudes interiores. Sí. Como entrenar en la playa. Nosotros todavía estamos intentando encontrar ese lugar en el que esté revelado todo, todo lo que es el once. Tenemos acá el Aleph de Borges. Estamos buscando el Aleph del once. Es el lugar donde esté concentrado todo el universo poético del once. Ahora vamos a ir a lo que era Cromañón y a donde está ahora el presentuario. Casi las 7 de la tarde y la luz en el 11 está en su punto justo de inspiración. Así que creo que nos vamos a encontrar con algo o con alguien. Dale. Bueno, y acá en la estación de Once, hace unos años, hubo un desgraciado accidente en el cual fallecieron una cantidad importante de trabajadores que venían viajando en el tren. Acá vemos un mural donde están los parientes pidiendo por justicia y castigo en el juicio ...a los responsables... ...acá vemos los nombres de las víctimas... No pudieron soportar la impunidad y hoy están junto a sus hijos, nuestros hijos. Nunca más, tromañón. Mariana Márquez, Carmen López de Avendaño, Cristina de Zapata, mamá de Diego Fernández, Mirta Jiménez de Maldí. en esta desgracia que fue Cromañón, un antes y después en lo que hace a la responsabilidad, en los shows, la falta de control. Todos estos jóvenes fallecidos, depositarios de la esperanza de sus padres, hoy ya no están. Están acá, regalándonos su sonrisa. A pesar de, de la desgracia que fue Cromañón. Tres religiones, el islam, el cristianismo y el judaísmo Tenemos algunos lemas este es, este es un sector que nos propone algunas respuestas Defender la memoria con sueños hechos a acción Recuerda no olvidar Bueno, acá lo que se ve como, como un icono de este lugar son las zapatillas Que en este momento no están, pero... Eh, lo, al día siguiente, a los pocos días de, de haber acaecido esta desgracia eh, estaban todas colgadas las zapatillas de los chicos fallecidos tengo fotografías de eso vamos a, vamos a agregarlas acá en, a la filmación y bueno, quedaron como, como icono como icono de lo que ocurrió en este lugar bueno Romañón, propiamente dicho, este es el lugar que quedó eh, congelado en el tiempo. Aquí fallecieron cientos de jóvenes que estaban disfrutando de sus artistas quedaron encerrados en una trampa de fuego y humo, muchos fallecieron al intentar sacar a sus amigos, intoxicados por, la, por las emanaciones de los materiales que estaban todos prohibidos pero que sin embargo acá se usaron para acondicionar el, el local. Una especie de cierre De comentario final Yo había traído, traje algunos libros Y entre ellos Uno que se titula En compañía de Antonín Artaud Que es un diario Que escribió El poeta francés Jacques Prevel Que vivió con, convivió con Artaud En el último año de su vida Y que lo, lo quiso mucho Y lo, lo respetó mucho a Antonín Artaud fue un poeta francés muy genial, muy talentoso y muy perturbado, que sufrió mucho. Y yo siento que sería un poeta del once probablemente, alguien que podía sacar fuerza de esta turbulencia y de la tragedia. Y acá estamos en la parte de Cromañón. Y hay un poema que Jacques Prevel le, le escribe a Artoya fallecido. Te lo veo cercano a todos estos mensajes de Cromañón y lo voy a leer. Yo lo escuchaba y lo seguía. Antonín Artó, en el estruendo y el sarcasmo de todo. Yo distinguía sombras, situaba tu delirio y encarnaba realmente tu vida, sin dudar de tu muerte, sin dudar de que yo estaba destinado a vivir solo y maldito, sin dudar de que tus palabras en mí tomarían forma y nacimiento como seres minúsculos y poderosos y que sería amenazado por el horror por la demencia y que la muerte golpearía por mucho tiempo sobre mi vida